y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo solucionar el problema eh, que hay en Adobe a la hora de instalar los productos de Adobe o a la hora de instalar la nube de Adobe les va a generar un error 206 este error se es, eh, eh, da por cuestiones de pines muy altos y problemas de DNS listo entonces ¿Cómo solucionar este error? Lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de que nuestro ordenador se conecte a los servidores de Adobe. Entonces, este error se genera por la falla que hay, entre, eh, eh, que hay en, en el Internet. Entonces, nos va a generar una conexión inestable a los servidores de Adobe y por ende no se van a poder descargar los archivos pertinentes para su correcta instalación y funcionamiento del programa. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Por regla general, siempre cuando vayan a instalar un producto de Adobe, deben de desactivar el antivirus de Windows. En el caso, si tienen un antivirus de tercero, desactiven el antivirus. Listo. En el caso, si, si tienen un antivirus de, que viene por, por defecto en, en Windows, si tienen Windows 10, Windows 11, simplemente se vienen a, a escriben en el buscador antivirus, luego se vienen a configuración y aquí desactivan todas estas opciones y no cierren solo minimicen porque si cierran posiblemente se les vuelve a activar listo solo lo minimizan y cuando ya terminen lo activan nuevamente y ahora se cierran y también deben de irse a panel de control panel de control y desactivar el firewall de Windows mientras eh, instalan mientras instalan el producto de adobe o la nube de adobe simplemente para activar o desactivar se vienen a esta opción y aquí van a dar clic aquí y aquí, luego van a clic en aceptar y una vez termine todo el proceso activen todo nuevamente y dan clic en aceptar, listo para que esto no les genere ningún inconveniente luego de haber hecho todo ello vengan y hagan un análisis un test de velocidad, un test en google o por donde vayan a descargar los productos de adobe y miren en cuánto están los pines si los pines están por encima de 35 les va a generar error a la hora de instalar los productos de adobe y si están por encima de 45 y necesitan solucionar el problema entonces eh, al hacer el test de velocidad eh, le salen 33 como lo tengo yo aquí les genera problema entonces vamos a solucionarlo ahora en este caso mi internet está bastante lento esta es la, eh, la, la capacidad que tiene de descarga y cómo ponerlo más rápido y bajar los pines para que no nos genere ese, ese error. Entonces, en la descripción de este tutorial les dejo un archivo el cual lo van a descargar y una vez lo descarguen, van a hacer un test de velocidad. Si los pines están muy altos, con ello lo vamos, vamos a bajar, vamos a solucionar el problema y luego vamos a proceder. Miren, que aquí lo tengo: los pines en 33 están bastante altos. Entonces este archivo se lo voy a dejar en la descripción de, la descripción de este tutorial para, que, vamos, para solucionar este problema. Vamos a dar doble clic en este que está aquí. Vamos a dar clic en sí. Esto lo podemos cerrar y vamos a buscar el DNS más rápido. Listo. Una vez que hayamos dado clic allí vamos a dar clic en iniciar test de DNS listo y aquí nos va a buscar el DNS más rápido para que nos conecte al servidor con mayor eh, rapidez y mayor facilidad para que los archivos se descarguen con, ah, bueno aquí ya nos buscó el más rápido, más rápido es este. vamos a darle clic en aplicar DNS el servidor una vez hecho ello vamos a cerrar aquí, aquí vamos a dar clic, vamos a dar clic en eh, limpiar aplicar DNS luego limpiar y una vez hecho ello cerramos allí y ahora vamos a dar clic en Google otra vez vamos a hacer nuevamente el test de velocidad y ustedes saben que estaba en 33 y ahora vamos a mirar a ver hasta cuántos cuántos pines nos redujo vamos a ver en cuánto está ahora vamos a darle clic en inicio y ya aquí nos van a salir miren que está en 33 y bajó a 30 y la velocidad de descarga eh, nos llegó a 10, creo que a 10, sí. y aquí nos subió 7 están 16, 17 vamos a ver a 16 y 15 nos llegó a, a casi a 16, 15.94 y los pines bajaron a 30 y estaban en 33 entonces a ustedes posiblemente se los dejen en, en, en 12, 13 los pines y eso les va a ayudar a descargar el producto sin ningún error después de haber hecho todo lo que les he mostrado en el video entonces, eh, así les va a mejorar la velocidad del Internet y así van a tener una conexión estable al servidor de Adobe, ya que tienen un DNS establecido y el DNS les permite tener una conexión mejor y estable. Listo, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y no olviden suscribirse, compartir el contenido en sus redes sociales y comentar. Y hasta la próxima. Chao.